Hola, bienvenidos. a Este vídeo vamos a ver dos formas de desenfocar, de añadir blur a una parte de una foto, en concreto a un rostro. Aunque claro, vale para todo, ¿no? Para Desenfocar cualquier parte que nos interese. Una será más sencilla y la otra es un poco más pro. Igualmente se tarda poco para ambas. Bien, pues tenemos esta foto, vamos a seleccionarla, vamos a pulsar con el botón derecho y vamos a copiar. Luego pulsamos control más V o pegamos simplemente con el botón derecho. Y utilizando esta de usar tema de destino, vamos a pegar una encima de la otra, de tal forma que parezca que solo queda una. Vamos a pulsar sobre las... Hacemos clic, luego vamos a pulsar sobre formato de imagen. Vamos a ir a recortar a la forma, seleccionamos el ise, Otra vez clic en recortar y vamos a quedarnos no solo la parte a desenfocar con la cara, en este caso. Esto se hace haciendo clic izquierdo sobre estos artefactos que no sé lo que son. Una cosa así. Vamos a hacer clic fuera. Ahora tenemos dos imágenes, una y la recortada, pero parece que solo hay una. Seleccionamos la parte recortada, vamos a pulsar el botón derecho, vamos a ir a formato de imagen, vamos a ir a dentro de efectos, a efectos artísticos y seleccionamos desenfoque. Ya está roto desenfocado, podemos ajustarlo a nuestra conveniencia, a nuestro gusto. También muy, viene muy bien los bordes suaves. A veces. Y luego lo, es conveniente pulsar Shift. Y luego con el clic quiero de ratón seleccionamos ambas imágenes. Botón derecho, agrupar. ¿Para qué es esto? Bueno, pues para poder manipular la imagen sin miedo a que el desenfoque se cambie de ubicación. Es como si solo tuviéramos una. Podemos incluso cambiar la relación de aspecto. Pues esta es la primera forma, ahora vamos a ver la segunda. Esta viene muy bien cuando la cara no es redonda o está girada o queremos enfocar partes que no son redondas o tienen forma rara. Seleccionamos con clic izquierdo, formato de imagen, quitar fondo. Ay, perdón, antes tenemos que hacer una copia. Botón derecho, copiar, luego pegamos. Ya tenemos dos copias, vamos a poner una encima de la otra como hicimos antes. Ahora sí, vamos a ir a, seleccionamos, vamos a formato de imagen, quitar fondo, vamos a quedarnos solo con la cara, utilizando la herramienta de, primero, la de quitar, y vamos a quitar todo lo que está alrededor. Eh, podemos utilizar marcar áreas para mantener esto, ya depende de cada imagen, aunque ya así ha quedado bien. Otra vez me voy a quitar para deshacerme del cuello. Vamos a darle a mantener cambios. Seleccionamos botón derecho, formato de imagen. Efectos artísticos. Desenfoque. Ajustamos al gusto. Me gusta tocar siempre los bordes suaves. Lo que hemos dicho antes. Shift y seleccionamos ambas partes. En este caso es mejor pulsar control más E. Y luego botón derecho y agrupar. Y ya tenemos aquí nuestra foto con la cara totalmente desenfocada o con blur. Voy a desenfocar solo para que vean el antes y el después. Bueno, espero que os haya gustado este truco. Si conocen otra forma de hacerlo, me gustaría que me lo dejase, me la dejase en la forma en de la descripción del vídeo.